¿Qué pasa compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon, let's go, Shiny Lock, bienvenidos al capítulo número 8, si no recuerdo mal Y chicos, si no habéis visto el 7, si no habéis visto el 6, esos dos capítulos son la pene, o sea, son brutalíticos Por favor, id a verlos porque son, eh, o sea, de lo mejor que he hecho de, de todo YouTube, por favor, ve esos dos capítulos Vale, después de esta intro, después de esta intro, Ayer hicimos una captura brutal, brutal, que es un shiny. ¡Por fin! ¡Por fin! Nuestro equipo de shinies crece, pero no pusimos mote, soy retrasado. Sé que lo he puesto en el layout, así que vamos a, vamos a, a comentar quién, quién se lleva el mote, ¿vale? Entonces, entonces, entonces, voy al capítulo que había grabado, al número 6, si no recuerdo mal, que está por aquí. ¿no? esto es, sí, lo tengo aquí preparado y. Eh, preguntamos en ese capítulo, ¿vale? Si pudieras cambiar un Pokémon por eh, una, un, un animal real, perdón, por un Pokémon Es decir, eh, por ejemplo, los, los zorros, pues por Bulpix, que fue lo que dije yo, ¿no? Pues, eh, ¿cuál cambiarías? Y hubo <ríe> una respuesta que me dice muchas gracias y que se va a llevar el mote Que fue Adrianito4, que dijo Yo cambiaría a Koji Nishino, desarrollador de Game Freak <ríe> Que es una persona, por tanto un animal, así que legítimo para la pregunta por Snorlax, ya que está basado en él y es mi Pokémon favorito. Brutal, brutal, buenísima idea, me ha hecho muchas gracias, así que enhorabuena, te llevas el mote de este, Orish, Orish. Adrianito, poderoso Adrianito, estoy deseando tener más Shinies, pero bueno, de momento esto nos viene... ¿Cuál picha al culo para el gimnasio, vale? No creo que nos dé tiempo de llegar al gimnasio, pero lo podemos intentar. El gimnasio está a nivel 20... 21, No lo sé exactamente, lo tendré que mirar para el próximo capítulo Pero estamos muy por debajo del nivel y no quedan muchos combates que hacer Así que igual me toca levelear fuera de cámara Vamos a, a levelear a Adrenito hoy, es, es el día claro, o sea, vamos a, a sacarle ahí en plan Adrenito, eres todopoderoso, vamos a sacarte, te voy a poner el primero, por supuesto Y a darle cañita contra este montañerito Vamos allá, chicos Uf, uh, qué, ¡Qué inicio, ¿no? ¡Qué inicio! Acabo de bajar del Monte Moon, pero aún me queda energía ¡Vamos allá, montañero! Primer combate del día de hoy Que A ver, ¿qué me sacas, montañerito? Guapetón, guapetón, ¿eh? Que estás gordito, pero pero después de bajar del Monte Moon habrás bajado unas cuantas calorías ¡Uf! ¡Oh! ¡Ya te digo que sí has bajado calorías, modelo Francis! Un Pokémon, a ver qué tienes Persian, ¡wow! Persian de Alola Persian de Alola Adrianito, cuidado, ¿eh? Cuidado que es un persian O sea, no me toques la huevada derecha A ver qué tienes, persian Nivel 16 Reducción A ver si empieza a fallar ataques Protección, vale Te lo compro <ríe> Te lo compro Vale, reducción Esto baja mucho la, no Sube mucho la evasión, ¿no? Es, eso es Sube mucho la evasión Lo cual ya es El eh, 50% que puede fallar, creo Reducción otra vez No vaya a ser que tenga algo, Protección pero macho, eh, ¿cómo está? ¿Qué tal la IA de este juego, eh, compañeros? ¿Qué, qué, ¿Qué le está pasando a este Pokémon? Vale, ya hemos hecho un par de reducciones, yo creo que está más que de sobra. Mega Agotar. Vamos a ver, Mega agotar. Somnífero, lo falla. Mega Agotar, cuidado, Somnífero. Eh. Uh, qué poco le quita. Es poco eficaz. rocas Si es poco. Doble ofetón, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Uno, dos, vale, me quita poco. Tres, tres, tres. Pero no era doble esto que es crítico 4, 5, 5, pero qué pasa Pero qué pasa, que tengo la evasión subida Compañero, vale, lanzarocas Es neutro Vamos con afilar Yo creo que si nos subimos el ataque, doble fetón lo falla Perfecto, cuidado, eh Otro de 5 no me mata, pero dos de 2 y 3, sí, o sea que Mucho cuidado, subimos Otra vez el ataque Ahí está destello, me baja la precisión Hijo de perra Porque la lanzarro... el lanzarrocas falla mucho eh. Vale, afilamos Ataque por dos ya Primer combate tío Ya se me está atascando en serio Vale, vamos con lanzarrocas Otra vez, ahora es doble de potencia eh. Destello lo falla, vamos lanzarrocas No lo falla, así que golpeamos Y ya le quitamos bastante más, otra de lanzarrocas Venga, no mucho más, eh. esperaba más Somnífero lo falla, bien Eso de la evasión ha sido clave, muy clave otro lanzarrocas, vamos, arenito Lo tienes a huevo hermano somnífero lo falla Lanzarrocas, no está fallando No está fallando, lo cual es brutal Otro lanzarrocas y ya este persian Debería morir destello mm. Mm. ¿Se viene el fallo? ¿Me lo confirman por, por el pinganillo? ¿Me lo confirman por el pinganillo? ¡No! Es un crack, es un fucking crack Este, este Adrianito Nuestro Oris, Oris, Que no sé a qué nivel evoluciona, por cierto igual podría evolucionar antes del gimnasio lo cual sería pepino pepino guapo guapo vale eh, vamos a por esta pokéball a ver hola super ¡Súper poción vamos vamos perfecto para el gimnasio vale otro combatito otro sabía que tendría que luchar contigo a ver eh, chavalín qué me tienes qué me tienes qué me tienes nos quedan creo que tres o cuatro combates antes del gimnasio y luego los súbditos y Bill, Bill Pero bueno, ornitólogo Ciro, un Pokémon Charizard, cuidado, eh Cuidado, ¡Mega Charizard! ¡Y! ¡Oh, my ma. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale, aquí O sea, aquí, cuidado, nivel, bueno, nivel 13 Vale, nivel 13, el otro estaba a nivel 16 Nivel 13 ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vamos con... Lalalala, eh... ¿Tommy? Tío, vamos con aquí. No me fío un pelo, eh No me fío un pelo de este Charizard, hermano Charizard I Charizard I No sé qué tipo es Bueno, no sé ni qué tipo es Charizard No sé qué tipo es Charizard I A ver Recuerdo que el Charizard mega puño. Megapuño Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy Vale, chupavidas Así recuperamos Tajo aéreo Que no tenga staff Que no tenga staff Me cago en su vida Chupavidas, quítale mucho Vamos Vamos, poco eficaz, pero le quita bastante Bastante ahí, vale, bien, bien Cuidado con taja, tajo aéreo que puede ser crítico, eh Es neutro O poco eficaz, no me he fijado, terremoto Terremoto puede ser Cara Antonio, cuidado, es tipo Ah, oh, Vale, no me quita mucho terremoto Le afecta, perfecto, ahí está Le mata, ¡vamos! ¡Vamos! Es muy eficaz ¡Claro que sí! Vamos a Charizard Todo el culo dicho Y hecho, madre, madre el Charizard Adriánito sube al 15, perfecto, aprende algo. Pantalla de humo. Nah, teniendo. Teniendo. Teniendo reducción no me interesa. ¡Ah! Aprende algo de golpear. Me cago en San Pito Pato. Bueno, bueno, bueno, bueno, no está, mal, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Va subiendo de nivel, va subiendo de nivel, que es lo importante. A ver, combate aquí también. Vamos a competir con todo el mundo a ser posible porque tenemos que levelear. Y si no, bueno, si veo que se atasca mucho el capítulo, pues lo hacemos fuera de cámara y tal, pero prefiero hacerlo en cámara, en cámara. A ver qué tienes tú. Te bloqueas un poco, ¿no? Juego. El día que me saquen a mi YouTube el juego va a pitar, ¿eh? Científico Pepe con bata roja. Tío, ¿qué les pasa a las batas rojas? ¿Por qué hay todos con bata roja? ¿Bulpix? Vale, ¿de Alola? ¡De Alola! Ojo, Bulpix. De Alola, Shiny. Que es igual que el normal. O sea, a mí no me engañas. <risa> es puto igual. Bueno, es como morado, ¿no? Es como algo morado, pero tampoco es aquí... Nivel 17, cuidado. Mega agotar. Vale, rayo... Rayo solar... Dos turnos, ¿no? Confírmame en dos turnos. Vale, dos turnos. Mega Otar, que le quita una mierda. O sea, que debe ser tipo planta, bicho o algo por el estilo. Madre mía. Vale, Rayo Solar. Rayo Solar. Pues ríete, ¿eh? Pero Albino está para recibir un Rayo Solar. A ver, es un bullpix. Voy a ver las estadísticas. Defensa especial 26... 28-35 Vamos con Albi Pero estamos empezando a jugar con fuego, eh Cuidado este rayo solar Cuidado este rayo solar, compañeros Que me lo estoy viendo venir Y no me hace mucha gracia A ver, a ver, Bullpix A ver, rayo solar, no lo falla, claro que no Y... Son 120 de potencia Albi, albi, albi ¡Un PS! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios! Casi perdemos a nuestro starter Vale, ¡Oh! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Concentración Poción, o sea, directamente eh, Poción Obviamente a Albi A ver qué tiene, a ver qué tiene, como tenga algo de tipo veneno Todavía todavía me viola, todavía me viola Vale, Albi se cura ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Ataque rápido, hijo de puta ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Me hubiera matado si le llevo a hacer chupavidas O alguna mierda ¡Chupavidas! Vamos allá, soy más rápido ¡Soy más rápido! Vamos ahí, chupavidas, mátalo Mátalo, le quita poco, tío, le quita poco A ver qué va a hacer Rayo solar, ¿no? Imagino ¿Va a hacer rayo solar? rayo solar Absorbe luz solar Vale, ahora no me mata Si hago chupavidas, creo Pero por si acaso voy a tomar una poción Porque no me la quiero jugar Vale, poción Para Albi Uff Uf. Madre mía Ha estado a punto de morir nuestro puto starter, tío Madre mía O sea Me quiero Esto Me hubiera muerto, eh Me hubiera puto muerto Ahí está Me quita 21 PS, tío 21 putos PS. Vale, voy a hacer terremoto, tío. O canto, canto. Creo que canto puede ser aquí. Canto lo falla, tío. Rayo solar. Me cago en San Pito Pato. Espera un momento, voy a quitar el, el internet porque me están llegando notificaciones y no queremos eso. Ahí está. Vale, eh. Voy a hacer chupavidas, tío, pero. Chupavidas. Soy más rápido. Nos curamos Ahí está Qué mal el canto, tío El canto me va a hacer perder más que ganar, tío Vale, Rayosol me voy a dejar a 4 PS o algo así 4 3 PS Deberíamos aguantarlo, lo aguantamos, lo aguantamos 5 PS, perfecto Y aquí se viene el ataque rápido, chicos Así que tiene que ir la poción Bolsa Joder, 3 pociones contra un Bullpix de Alola Bueno, espérate Y si cambio a Tommy para no gastar más pociones, quiero decir. Tommy, es tu turno. Vamos. Vamos. Tenemos que excavar, ¿eh? Que puede ser clave para, para este para este Bulbix, para jugar con su rayo solar. Ojo que no lo había pensado, ¿eh? Ojo que no lo había pensado. Vale, mordisco. Qué cerdo. Qué hijo de cerdo. Qué hijo de cerdo. Tiene mordisco. Tiene puto mordisco, tío. Tiene mordisco. Poción. Tío, es que el mejor para el mejor para, Adriani, para esto es Adrianito, tío Que tiene rayo solar Que, bueno, me quita bastante Mordisco Que no me es muy eficaz Y ataque rápido Bueno, vamos a curar a, a Albi ¡Madre mía! ¡Pociones a mí! Rayo solar Claro ¿Cómo no vas a hacer rayo solar? Claro Soy gilipollas Sacando a Tommy Tú verás Albi no muere Adrianito no lo sé, tío Supongo que sí Supongo que sí, porque tiene menos defensa especial. Vamos con Albi otra vez. Nos lo comemos. ¡Oh, my God! ¡Este Bulpix, tío! ¿Qué está pasando aquí? Tiene mordisco, ¿eh? Mordisco es físico, también te digo. Ahí está ese rayo solar. Lo aguantamos. Tres PS. Ataque rápido, tío. Poción otra vez. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Poción se viene el ataque rápido. Este Bulpix me está... Jodiendo la vida, tío. A ver, ataque rápido, perfecto. No me mata, obviamente, 4 PS Chupavidas. Perfecto, nos curamos un poco, lo suficiente para aguantar otro. Ahí está, creo que otro lo mata, eh. Creo que otro chupavidas lo mata. Perfecto, sí, perfecto, perfecto. Rayo solar. Rayo solar me da igual como si me golpeas. Bueno, si me golpeas no me da tan igual, eh. Chupavidas. ¿Lo mato? Vamos, vamos, Albi. Mátalo. ¡Mátalos! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Ay, Dios mío! Lo que nos ha costado este combate. Cuatro pociones, creo. Cuatro pociones. ¿Pero qué locura es esta? Cuatro malditas pociones un Bullpix de Alola. Yo flipo, tío. Yo alucino. Te juro que alucino. Vale, a ver. ¿A qué nivel estamos? 18, 17 y 15. No podemos sacar a los otros, a los demás que tenemos en el PC, hasta que... Adrenito suba bastante de nivel Vamos a continuar, vamos a continuar Vamos a hablar con este tío, hola chaval, ¿qué pasa? Mi padre me llevó a una gran fiesta en el SSA en el puerto de Ciudad Carmín Me parece muy bien, me da igual, tío Que tengas algo fácil, por favor No, no me des el coñazo, ¿vale? O sea, ¿puede haber algo que sea eficaz? Que sea, o sea, que Que, que, que sea débil al planta, por favor, gracias, gracias Campista Dame, dos, dos Pokémon Uf, Líquido. ay, ay, ay Ay, ay, ay a ver, ¿a qué nivel? Nivel bajo, tío Tienes dos Pokémon, nivel bajo, por favor Por favor, nivel bajito Vamos, 13, bueno, vale, te lo compro Te lo compro, reducción Reducción, soy más rápido que este Liquidun, Así que, por favor, Liquidun, Falla tu ataque Confírmamelo, nocio ¿Lo aguanta bien? Uf. Me envenena, tío Es una broma, tío Es una broma, tío Vale, cambiamos. Aquí sale Albino. Eh, sale Tommy, por supuesto. Si no me hubiera envenenado, tío, hubiera podido hacer absorber, tío. Y no lo falla, tío. Pero qué suerte es esta. No lo falla. Me golpea y envenena, tío. A ver, a ver, a ver. Puya nociva. Es poco eficaz, ¿no? pues soy tipo psíquico. O no, o no, o no. Tampoco, tampoco. Vale, me envenena también. Venga, la fiesta del enveneno. Pero esto qué es, tío. Es que me mata, tío. Es que me mata de otro golpe. Yo alucino. ¿Qué hacemos, tío? Acojonante, eh. Tenemos que perder a alguien aquí. Joder. Voy a hacer una cosa, eh. Supongo que soy más rápido que este que este líquido. Es que no me voy a matar de un golpe de nada Demolición Demolición Uf, le quita. Día de pago Día de pago Igual no me mata Igual no me mata Igual no me mata Vale, vale Vale, está bien Vale, está bien Hay monedas por todas partes Me enveneno Vale Vale, no me mata LOL LOL enorme Se viene Albi y terremoto Por favor, por favor No me hagas puña nociva No me hagas puña nociva No hagas puña nociva no hagas puya nociva, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No hagas puya nociva. No. ¡Chirrido! Vamos Terremoto no Lo tengo que matar. Lo no tengo que matar de un golpe. Si no lo mato de un golpe, Albi va a morir. Si no lo mato de un golpe, Albi va a morir. Terremoto. Vamos allá, soy más rápido. Mátalo. Vamos. Vamos. No, no, no, no, no, no, no puya nociva, no aguántalo, Albi. Vamos. ¡Ah! ¡Cuatro peces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me envenena! ¡Terremoto! ¡Iliquitud! ¡Debilitado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Pensaba que moría. Pensaba que moría Albi. Pensaba que moría. Me ha bajado la defensa a la mitad. A la puta mitad. Y no ha muerto. ¿Qué ha pasado? Quiero vender imagen. Imagen. Uf, patada baja. Paso, paso de patada baja, tío Es basura Es bandita basura Imágenes, imágenes bien Imágenes bien Vale, vale, que tienes, que tienes, que tienes, que tienes, que tienes, que tienes, que tienes Nido Queen Seguimos Voy a usar la super poción, eh Nino queen, ni queen, Casi te capturo ayer No me jodas No me jodas, por favor, no me jodas Voy a usar la super poción, eh me jode porque tenemos un día de gimnasio en dos, en dos minutos Pero fijaos el equipo, tío Fijaos cómo está el equipo Bueno, voy a usar la poción, venga Voy a usar la poción, venga Vamos a ver, vamos a rezar A ver qué tiene este Nido Queen Nido Queen, por favor Por favor, te lo pido Por favor Por favor Amago Amago Amago Amago es basura Amago es basura Chupa vidas, chupa vidas Chupa vidas, va Va, recupera vida Recupera mucha vida, por favor Por favor Ahí está Vamos, le quita mucho Le es poco eficaz, pero le quita mucho Vamos ahí, vamos ahí, ama otra vez Trueno, trueno, trueno Trueno, chupavidas Tengo que recuperar vida, o sea, hago chupavidas y no terremoto Porque no sé si le voy a matar, no sé si puede Afectarle o no, y necesito recuperar puta vida ¿Sabes? O sea, imagínate que ahora has tenido Que es volador fallo, de eso, me hace un trueno, me mata O sea, ni de coña, amnesia, vale ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo, chicos? ¿Qué capítulo? ¡Oh my god! ¡Oh my god! Chupavidas otra vez Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Uh, uh. ¿Esto es normal? ¿Esto es normal el sufrimiento? Hemos gastado todas las pociones en este capítulo ¿Lo podemos confirmar? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Oh, vale, a ver eh, ¿Nos quedan combates? Sí, tío, quedan mazo combates, tío Quedan dos, dos combates Vamos a curar, por supuesto Vamos a ir a curar al centro Pokémon a ver, el Electro, no me toque los huevos. Sé que llevamos minuto. Vale, sé que llevamos mucho de vídeo, ¿vale? Pero voy a ir a curar. No nos va a dar tiempo ni a hacer a pil siquiera hoy. En serio, es que me he entretenido demasiado, tío. No tenía que haber combatido contra todo el mundo. Soy sí, gilipollas, tío. Encima, es que me lo estoy buscando yo solo. Me lo estoy buscando yo solo. Vamos a. a curar. Eh... ¿Y qué? ¿Un combate más o qué? ¿O dos? No sé, tío. Hay dos obligatorios, tío. Dos obligatorios. A ver, Ash, ¿puedes andar en línea recta, por favor? Te lo agradecería, ¿sabes? ¡Wow! Sí, no, no me toque los huevos eh, No quiero saber nada Quiero curar Quiero llegar otra vez a Bill, tío Quiero al menos hacerlo de Bill Al menos Para mañana poder hacer el gimnasio. Bueno, a ver nos, da nos va a dar tiempo a hacer mañana el gimnasio, ¿vale? Aunque nos quede Bill pendiente Nos va a dar tiempo a hacer el gimnasio Así que vosotros, tranquilos Curamos No ha muerto nadie Tío, pensaba que había que matar a alguien Pensaba que había que matar a alguien Os lo juro que lo pensaba, ¿eh? Pensaba que teníamos que matar con ese Likitun o a... O a... Adrianito. O a... Um, o a Tommy, tío. Y está a punto de matar a Aldi, eh. Con ese chirrido y puya nociva... Pensaba que moría. Pensaba que puto moría, tío. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. De la que nos hemos librado. Cuatro PS. Pensaba que moría. Oh my god. Oh my god. Está siendo esta serie épica, no, tío. Sans Drew. Sans Qué bonito, tío. Qué bonito vale vamos allá un combate más chicos un combate más nos da tiempo nos da tiempo nos da tiempo venga al menos uno al menos uno va va va vamos hola soy una dominguera y mi novia un campista wow wow vale pues mi novia no es ni dominguera ni campista eh, El filóloga <risas> madre mía qué tontería qué tontería vale a ver por favor combate fácil para terminar vale por favor entrenador guay Elía, un Pokémon Butterfree bueno te lo compro te compro Butterfree vale te lo compro venga va Debería ser easy peasy para Drianito esto, ¿eh? ¿Nivel? ¿13? ¿12? ¿14? Bueno uf. Uf. Ya sabéis, reducción Reducción, trueno trueno, trueno. Soy eléctrico, ¿vale? Soy eléctrico, deberíamos aguantarlo Deberíamos aguantarlo, ¿vale? Poco eficaz, es increíble Es increíble Ahora no debería aceptar ese trueno, ¿eh? ¡Batterfi! Ese trueno no deberías acertarlo, ¿vale? Así que, vamos con Mega Agotar ¿Que somos ahora más rápidos? ¿Por qué somos ahora más rápidos? Bueno, curamos vida Que está siempre muy bien Muy bien Y Butterfree Contraataque que lo falla Porque atacamos especial Menos mal Menos mal Furia Furia de Butterfree Oh my god Oh my god Vale, fácil, fácil, fácil Parece que va fácil este combate, chicos Parece que este combate va bien Sube nivel 16 Adrenito Adrenito con este combate debería subir Sube la furia Me da igual Sí, estás muerto en dos golpes, compañero Estás muerto en dos golpes Mega agotar Un golpe más Y lo tenemos Lo tenemos Tío, me hubiera gustado llegar a por Bill Pero bueno, ha sido día de combates No pasa nada contraataque <risas> Esta guía es malísima Esta guía da basura Es basura Doble patada Soy tipo lucha Uno Dos Es neutro en lucha Vale, bueno saberlo Dios que no Hay cosas de la tabla de tipos Combinaciones Que es que no sé No me las sé, ¿vale? O sea te... Permitidmelo, permitidmelo Vale Subimos a nivel 16, confirmamelo. Confirmamelo, bitch, nigger motherfucker. Confirmamelo, 207 puntos de experiencia. Y ahí está, Adrienito, nivel 16, que no aprende nada. ¿O sí? No, no puede aprender nada. Si ha aprendido algo hace poco, no va a aprender nada. Pero bueno, no está mal, no está mal. Vale, mañana, mañana, chicos, mañana. Combate, Bill y líder de gimnasio. Mmm, no sé, o sea, yo creo que nos va a petar la cabeza, ¿vale? Pero bueno, mañana lo dejamos, chicos. Así que nada más, espero que os haya encantado este pedazo, pedazo increíble capítulo Donde Albi ha estado a punto de morir dos veces, o sea, mm, brutal, brutal Y nada chicos, apretad ese botón de like como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio chicos Chao, chao ¡Uh!